He puesto solamente 100 semanales por ser conservadora. Si tú llevas esto luego al tráfico pago, que se puede, te diré cómo, podrás ganar más de esto. Pero con tráfico gratuito, 100 semanales, puedes lograrlos perfectamente. Te voy a dar el paso a paso, te voy a decir cómo hacerlo, qué tipo de oferta, dónde anunciarte, todo. No te despegues del canal, quédate hasta el final y verás cómo generar estos ingresos con dating.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 te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales, a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favorita y así lo tienes siempre localizado y sobre todo a que compartas el vídeo con tus amigos emprendedores para generar ingresos juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de 100 dólares semanales con CPA Dating. Vamos a necesitar una red de CPA que tenga ofertas de dating. Hay muchas, por ejemplo, los pollos, está AdWords Media, Movidea, hay muchas redes que tienen dating. No te preocupes por los enlaces que te los voy a dejar todos aquí abajo para que tú no tengas que ir a buscarlos por ahí en Internet. Yo te los dejo todos aquí abajo. Además de la oferta, vamos a necesitar la fuente de tráfico. Pero vamos por partes. En mi caso, para este video, yo voy a entrar a Movidea. Tú entras a la que tú quieras, tú usas la que tú quieras porque vamos a trabajar un Smart Link. Ya sabes que el Smart Link es una oferta aleatoria que puede salir cualquier tipo de oferta y tú puedes ganar X dinero dependiendo de la oferta. Vamos a Movidea. Esto es Movidea, esta es mi cuenta de Movidea. Tú puedes usar, insisto, el sitio que tú quieras. Como ves, en Movidea están los Smart Links y en Smart Links está Mainstream, Push, Adulto y Mainstream Middle List. Yo voy a trabajar con adulto, así que le voy a dar clic en adultos. Vea por ello. En el Smart Link, siempre tiene que ser en Smart Link. Y aquí ya te genera un Smart Link. Este es el Smart Link para adulto. Puedes hacer uno nuevo o trabajar el que ya tienes. Yo te sugiero que trabajes el que tienes. Entonces, vas a seleccionar este Smart SmartLink. Lo copiamos. Si vas a usar tracker, pues metes todo a tu tracker y haces todo lo que tengas que hacer. En este video, como es muy sencillito, no voy a decirte cómo usar un tracker. Bueno, lo tengo. Me voy a ir a un blog de notas, como siempre, para reservar este enlace. Este es mi blog de notas. Lo voy a pegar y vamos a poner aquí: Oferta, Dating, Movidea. A ver, para todos los que me preguntan, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto me van a pagar? <risa> Mira, este tipo de ofertas pagan desde 0.01 centavos de dólar por conversión hasta, no sé, si es en, en latam hasta 20 dólares por, cor por conversión. O si es en Tier 1 o países eh, con más poder adquisitivo, hasta 40 o 45 dólares por oferta. Desde, desde 0,01. Es decir, si tú estás, por ejemplo, en un país que paga poquísimo, vas a convertir, cuando conviertas, en 0,01 centavos, centavos de dólar. Casi nada. Pero puedes llegar también a una oferta muy buena y quien convierta puede convertir hasta 20 dólares en una sola conversión. Así que esto varía mucho. Tú toma en cuenta que la mayor parte de ofertas son chiquititas, 0,01. Pero si te toca uno bueno, puedes llegar hasta 20 o hasta 45 dólares por una sola conversión. Este es el rango en el que nos vamos a mover. Si tienes dudas, contacta con tu red de CPA, la tuya. Puede ser lospollos.com, puede ser movidea.com, puede ser adworkmedia.com. Y imonetise.com. Monetize Hay muchas redes y cada red tiene un rango, pero insisto, la mayoría se mueven entre este rango, desde 0,01 hasta 20. Si van a hacer ofertas muy sencillitas hasta 1.2 o hasta 2 dólares, dependiendo de las ofertas. Si es tier 1, pues va este rango, no es tan pequeñito, irá de 0. Yo que sé, 25 hasta 45 dólares dependiendo el tipo de conversión. Bueno, ya tenemos esto. Voy a cortar, a cortar mi, mi enlace, en mi caso con Baisley, pero tú puedes acortarlo con lo, con lo que tú quieras. Y eh, insisto, no te preocupes que yo te voy a dejar todos los enlaces aquí abajo. Ya la he acortado para no ser muy largo el vídeo. Aquí está ya bien las he cortado Y a continuación nos vamos a ir a las redes de tráfico. Digo las porque son varios. Vamos a usar como tráfico sitios de anuncios clasificados. Estos sitios de anuncios clasificados son anuncios que permiten poner anuncios tipo dating o adulto. Hay algunos muy buenos. Yo te voy a dar tres, tres sitios de anuncios clasificados. Para adultos, solo haré el ejemplo con uno porque es repetir lo mismo y tú ya sigues adelante. Vamos a ellos. Estos son los sitios que son para anuncios clasificados para adultos. Este es el primero, se llama Assort List. No te preocupes, abajo te voy a dejar todos los enlaces. Si te vas al Home, ves, este es Assort List. Están países de Estados Unidos, de Europa, de América Latina. Tú puedes poner donde quieras, Canadá, Asia-Pacífico, Middle East, Middle East, todo. Tú puedes poner donde tú quieras porque este es a nivel mundial. Y también están las categorías, ¿ves? View por categoría, le damos a categorías. Y dentro de las categorías, si te fijas, aquí viene Dating. El Dating viene Woman to Men, men to Woman, Men Men, Woman Woman. Por lo tanto, si estás, por ejemplo, en Los Pollos, Los Pollos tiene ofertas para Gay Dating. Entonces podrías utilizar esta que está menos competida que estas otras, ¿vale? Tenemos también para adultos, que es Fonsex, score bla, bla, bla. Pero nosotros nos vamos a centrar en dating, que no es tan agresivo como el adulto. Esta es una página. La otra se llama Yes Backpatch. Esta, Yes Backpatch. Y aquí, al igual que en la otra, vienen para diferentes sitios, Estados Unidos, Canadá, Australia y United Kingdom. Nada más. Este solo tiene esto. Está bien porque está muy centrado en países tier 1, lo cual nos conviene. Y podemos también poner ofertas tipo dating. ¿eh? Si te fijas aquí, eh, clasificados de Agpash, puedes encontrar Backpatch Scorts, Woody rubs, Strippers, Adulto, Dating. Estos están especializados en este tipo de ofertas. Y por último, vamos a ir a uno que se llama ADEX. O ADIX, no sé cómo se pronuncie. Vamos a llamarle ADEX, que es como lo leemos. Y en ADEX también es un sitio para Estados Unidos, en el cual tú también tienes opciones de anuncios personales. Y dentro de anuncios personales, evidentemente, está Dating y Adulto. Voy a darle clic a Personales. Mira, ves, todo adulto. Todo adulto. Tú puedes hacer dos cosas. O bien, copiarte algunos de los anuncios que ya estén aquí. Por ejemplo, este. Hot girl, practical sort of young lady searching for someone to visit with... And bla, bla, bla, bla, bla. Ahí están. Hola, soy Sofía. I'm looking for anything from oral hook up or whatever you want. En fin. En fin, este tipo de cosas. Estas son mmm, un poco fuertes, pero bueno, está bien. Luego vienen las provincias... Eh, las ciudades, categorías, mira, aquí está dentro de las categorías, casual meetings, eh, chicas buscando chicos, chicos buscando chico chicas con chicas, servicios eróticos, bla, bla, bla, bla, bla, y las que tú quieras. Vamos a poner si es casual meetings, es menos intenso que esto, ¿ves? Las fotos son diferentes, cambia la cosa, no es tan agresivo, pero bueno, oye, es una competencia y aquí todo el mundo va a lo suyo. Voy a hacer el ejemplo... Yes, Backpackage. Para eso vamos a necesitar una foto atractiva de una chica o de un chico, depende de lo que quieras hacer. En mi caso, como es un dating normal, voy a usar una chica y unos textos interesantes para la gente. ¿Ves? Aquí dice My Account. Le Vamos a dar clic a My Account. Yo no tengo cuenta, así que la voy a hacer junto contigo yesbackpage.com, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Como yo no tengo, fíjate aquí abajo dice Sign up for a Free Account. Le voy a dar aquí a Sign up for a Free Account y tengo que rellenar estos datos. Si tú, si tú no quieres que lleguen cosas a tu email, es muy sencillo. Puedes usar emails temporales que no, no te van a durar nada. Eh, esos sitios de emails temporales son como este. Te voy a poner aquí. Los correos temporales. Estos dos, por ejemplo, Temmail y Gotemmail.com. Yo voy a probar con el Temmail. Control-C, me voy aquí. Lo pongo en una ventana nueva. Aunque lo ponga aquí, va a aparecer arriba. Bueno, ya está, le damos. Y eh, tu email temporal. Me lo está generando. Aquí está. Lo voy a copiar. Copito clipboard. Y ese es el que voy a usar. Me voy a Just Package. Voy a poner un nombre aleatorio. Como voy a hacer dating, voy a poner un nombre de chica. Por ejemplo, Amy. Amy, mi email, lo vuelvo a confirmar aquí. Password, voy a poner el password que sea. Ves, Aquí me generan automático, pero yo voy a poner 123456 para que no se me olvide. Confirmar 123456. Eh, esto lo podemos dejar en blanco el recibir la newsletter. O te da igual porque como ese mail no es tuyo, y sign up. Mira, me da un error. Dice que mi número de usuario tiene que tener más de dos caracteres. Hombre, aquí tiene tres, pero bueno. Entonces, vamos a de nuevo. Confirmar el email. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le voy a poner entonces Ashley. Ashley. A ver si me acepta así. Ya está en uso. Pues vamos a tener que poner, a ver, Ashley 77. No, Ashley... 97, así pensarán que es el año de nacimiento. Vamos a ver si nos deja. Entonces, ya está. Dice que nuestra cuenta está inactiva hasta que la activemos vía este correo. Me voy al correo temporal, a este, ¿ves? Y aquí lo tenemos. Mira, Yes Backpatch, No Reply, bla, bla, bla. Le vamos a dar clic aquí. Y me va a dar un enlace. Este enlace lo tengo que activar. Le voy a dar clic para activarlo. Mira, aquí me pone esto, el, el email, el password, todo perfecto. Le voy a dar clic y ya estoy exitosamente dada de alta. Y Le voy a dar clic para login. Mi email es este y mi password ya lo sabemos. Le doy a submit, don't save y ya lo tengo. Y simplemente tengo que poner un anuncio. Mira, Sugar Babies, Live Score, Metamook y seleccionar una ciudad. Tengo que rellenar todos mis datos, el, pro, el profile, el, puedo comprar créditos, esa es la parte de pago. Tú puedes comprar el anuncio y tener más tiempo. Y mira aquí, te ponen la precautoria, Yes, no envía SMS o emails para verificar tu cuenta. No des clic en ningún enlace si recibes ese tipo de email. Bueno, ya está. Y vamos a poner una, un anuncio. En la parte de arriba dice Post Ad. Y le damos clic a Post Ad. La localización, vamos a ponerle, por ejemplo, Estados Unidos. Vamos a ponerle eh, Illinois, por ejemplo. Y dentro de Illinois vamos a poner Springfield. Como si fuéramos los Simpsons. Ya está. Y nos dice, selecciona la categoría Dating. Y vamos a poner Chicas para chicos. Título. Y los títulos tienen que ser atractivos vamos a poner por ejemplo por ejemplo looking for snapchat boyfriend si yo pongo snapchat ya estoy clasificando a la gente no quiero cualquier persona quiero snapchat boyfriend es decir gente que se Gente que sea de 20 para arriba, no quiero pequeños, entonces ya con el Snapchat Boyfield. La localización, pues yo sé que estoy en Illinois, así que lo voy a poner en Springfield. Es Springfield. Y el post, aquí tenemos que poner algo interesante para que la gente dé clic en nuestro anuncio. Y vamos a poner, por ejemplo, hello. Hello. Um, como dijimos que era Ashley, vamos a poner Ashley And I'm Locking For the love No, love no, man Porque si ponemos amor igual se asustan And of my life If, if You want To be my boyfriend Boyfriend knock me, knock me here, knock me es dame un toque, dame un toque aquí, y ahí vamos a poner nuestro enlace acortado, este, vamos a dar control C, y lo vamos a poner por aquí, ahí, eso es todo, luego aquí está, mira, hola, soy Afni. estoy buscando por el nombre de mi vida, si quieres ser mi, mi novio, dame un toque aquí, ya está, no vamos a desplegar el email, podemos desplegar el email, pero como no vamos a recibir nada por email, pues no lo desplegamos. Vamos a necesitar una imagen de máximo 2 megas de peso y vamos a buscar una imagen que sea agradable. Voy a decirle que sea esto, vamos a decirle que sea esto y vamos a buscar la imagen. Si no tienes, te vas a Google y buscas chicas bonitas, por ejemplo, y te vas a imágenes y aquí tienes muchas. Vamos a buscar a Ashley. Eh, una que no sea ni muy sugestiva. Ni muy no sugestiva. Por ejemplo, esta está bien. Que no es ni sugerente ni, ni excesiva. Esta también está muy bien. Que enseñan, pero no mucho. Vamos a darle bueno, una nueva tab. Una nueva tab. Mírala, está perfecta. Vamos a guardar imagen como. Y le vamos a poner Ashley. Ashley. Lo guardamos. Ashley, ahí tenemos a nuestra Ashley ya está y luego dice promociona tu anuncio si queremos promocionarlo mira son baratitos 3 días, 3 dólares 5 días, 4 dólares son muy baratitos, pero como yo te dije que era gratis, no vamos a pagar nada y luego también hay una versión extendida y lo mismo más dinerito, pero bueno no pasa nada, nosotros no vamos a comprar nada, vamos a revisar que todo esté bien Mira, esta parte es nueva, la acaban de poner, ayer todavía era gratuito y ahora nos piden un dólar. Un dólar de balance para poner nuestro anuncio en Women to Men. Así que aquí ahora podemos pagar el, el dólar o no pagarlo y no poner el anuncio. Hasta hace un día, ayer, era gratis, así que ahora ya no. ADEX y el otro siguen siendo gratuitos, así que vamos a ver si podemos hacer con este. Y aquí lo mismo, le damos a mi cuenta, no tenemos, nos registramos, rellenamos los datos. Va vamos a usar el mismo email, lo ponemos, el password el mismo. Confirmamos el password. Volvemos a poner a Ashley. Ashley97, individual y registramos. Y vamos a revisar el email. Nos vamos aquí, que ya lo teníamos. Vamos a dar un refresh. Para que si nos envían. Aquí lo tenemos, mira, ADEX, clic. Y nos dicen para que aquí vamos a confirmar nuestro... Ok, todo está perfecto. Y vamos al login. El email y el password. Nos logueamos. Publicar una, un anuncio. Y vamos a irnos a personales. Personal, chicas buscando chicos. Aquí no hay que pagar todavía, así que debéis aprovechar esta. Todavía no hay que pagar. Aquí vamos a ponerle Ashley. Nada más. Podemos poner vídeos, lo está muy bien. El título de anuncio, lo mismo. Aquí nos dice que de 6 a 8 palabras. Así que vamos a poner: Looking for Snapchat Boyfriend. La provincia, lo mismo, vamos a irnos a California, por ejemplo, y vamos a poner Alameda. No vamos a poner, vamos a subir la foto principal, que es la misma que habíamos puesto de la chica que bajamos antes. Ya está, no vamos a poner más, y la, el anuncio de máximo 50 caracteres. Lo mismo, I'm looking, bueno, más o menos bien, for boyfriend. If are you, if it is you, lock me here. Ahí, ya lo tenemos. Y todo lo demás opcional opcionales, publish Ya está, perfecto, ya tenemos nuestro anuncio. Dice que nos han enviado esto para activar el anuncio. Me voy nuevamente a este correo, porque si no, no. Aquí está, mira, Alex, publicación ok, y le damos a ver, la publicación ya está aquí ah, mira qué bonita está looking for another boyfriend bla bla, estoy buscando por bla bla bla, genial es muy bonita, ves ya la tenemos, está aquí abajo genial, y ahora solo esperamos que nos lleguen los chicos a nuestros enlaces smartlink y empezaremos a generar ingresos, bueno pues esta es gratuita todavía eh, esta es gratis Jesspack Package, era gratis, ya no está siendo gratis, pero oye, con un dólar vale la pena poner este tipo de anuncios, la verdad vale la pena, a mí me ha ido bien con los tres, he generado más de 100 dólares poniendo en los tres, todos los días subiendo anuncios, no solamente uno, yo subo unos, un promedio de 5 a 10 anuncios diarios y así es como se genera, si no, si no subes con uno solo, no lo vas a hacer, tienes que hacer varios anuncios para que realmente generes. Y lo vamos a dejar hasta aquí Marketer. 100 semanales con CPA Dating, con tráfico gratuito. Te he dejado aquí tres opciones de tráfico gratuito. Bueno, dos y una, porque esa una la acaban de hacer de pago hace nada, hace dos días. Pero te lo he dejado ya con sus ejemplos. No te preocupes todos los enlaces que hemos usado en nuestro blog de notas. En este te los voy a dejar aquí abajo para que tú los tengas todos listos para trabajar. Espero que te haya gustado el video, que lo pongas en práctica. Es muy sencillito. Lo único que tienes que hacer es darte de alta en una red de, de marketing CPA que tenga ofertas de dating, como los pollos, adword media, movidea, eh, my Need cpa, hay un montón. Así que tú eliges la que te guste, acortas el enlace y empiezas a hacer tus anuncios clasificados. Has visto que no es difícil darse de alta, es muy sencillo. Nos hemos dado de alta dos veces aquí en este video. Y es muy sencillito. Los textos sí que tienen que ser lo más interesantes posibles, lo más atractivos posibles. Y todo lo demás ya es esperar a que nos llegue el tráfico. Marketer, te envío un abrazo muy fuerte. Te agradezco el tiempo que has dedicado para ver este video. Espero que lo pongas en marcha. Y recuerda que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!